Bueno, eh, estamos ya en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos. En este momento se va a presentar a las candidatas, a las bellas candidatas a reina de la de, del cantón Mocache. Bueno, estamos aquí en el consejo. La organización va a anunciar quiénes son las bellas, las bellas candidatas en honor pues, a un año más de aniversario del cantón Mocache provincia de los Ríos, Ecuador, ¿no? uno de los 221 cantón y Mucache se prepara este 28 de mayo a la sesión solemne. Bueno, y por primera vez vamos a tener el desfile cívico-estudiantil, el paso gallardo de sus estudiantes, porta estandarte bueno, un sinnúmero de actividades propias que ha programado. Seguramente la primera autoridad eh, dará a conocer la agenda festiva de los eventos programados para este 28 de mayo y bueno, desde ahora iniciamos. Sabemos que la elección de la reina abre el telón de las fiestas programadas y por ende vamos a escuchar un poco qué nos cuenta la organización. oficial, publicando sus datos personales y el ingreso en función a las y Luego, se procederá a la imposición de la banda con la cual, pues, ellas desarrollarán varias actividades previo al que se la elección. Antes de esto, eh, vamos a escuchar las palabras, pues, de mi petita, de nuestras queridas candidatas por parte de la señora alcaldesa del señor José Alcalde y de cada uno de los otros personales presentes. Señora alcaldesa. En el primer lugar quiero felicitar a las chicas por haberse este, aceptado este lindo reto de eh, presentarnos con toda esta belleza y se aire un característico de ustedes, como lo decía hace poco, para nosotros, todas son nuestras reglas. la que llevará la corona será la que vendrá en un durado pero para nosotros serán todas nuestras siete reglas que van a trabajar en nuestra habitación hasta que les toque cumplir su tiempo. Pero lo más importante es que hay muchos niños, muchas personas adultos mayores, muchas personas con discapacidades especiales que necesitan de todas ustedes. Como jóvenes, necesitamos apoyarnos. Necesitamos apoyarnos ustedes para poder fortalecer estos proyectos y así de esta manera, puedan ustedes pues... Eh, a aprender a cómo tratar la Muchas veces parece fácil, pero no tenemos la experiencia. No tenemos la experiencia que se requiere. Lo más importante es que todos los proyectos son manejados por jóvenes y sería increíble que ustedes sean partícipes de los proyectos en su enseñanza que de puedan aprender ahora puedan también ser parte de ese equipo. Así que por eso le digo, queridas a todas que se unan a trabajar con nuestro equipo, nuestro equipo de profesionales, que es un equipo muy mujer, un grupo de hombres y mujeres, porque aquí para las mujeres tenemos una mayoría, pero siempre trabajamos en equipo y eh, muy gustos y acercarnos es acá el día de hoy con una gran de la selección de del interno y bueno, que todas son nuestras ventas, nuestras y a las madres de su que gracias por el apoyo que nos están dando por apoyar a sus hijas y darles esa oportunidad es, es de poder participar para el cuidado de nuestro cantor ¡Bienvenidas! Muchísimas gracias por venir a mi su mala A la media de comunicación, a la vez de la como siempre, a través de ustedes, podemos dar la conocer y poder mostrar la belleza, del Aire que tenemos aquí en nuestras jóvenes y carientes. Bienvenidos, queridos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la señora alcaldesa, compañeros nacionales, bellísimas reinas de ya de nuestro canal de familiares que acompañan a las candidatas, a la prensa y a Belinda, muchas gracias por estar aquí, solo decirles que de nuestra parte les deseo lo mejor de lo Yo sé que Mocache y su recinto, tiene muchísimo talento y ustedes por algo están aquí conectados. Entonces vamos a sentirnos muy, muy orgullosos de tener una de ustedes como representante. Me atrevo a decir de que vamos a solicitarle a la primera autoridad que la regla que resulte eh, esa noche, eh, vamos a solicitarle para que ella, aparte del premio que vamos a obtener de parte del legal municipal, tenga un puesto, un cargo aquí en el Departamento de Desarrollo Social. Bueno, apoyando un poquito las palabras que acaba de decir la señora Alcántara, de que hay mucho por hacer, sobre todo en los sectores más vulnerables, las personas de extrema pobreza, Falta mucho por hacer en nuestro cantón. Y sé que mi palabra va a ganar eco y le deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, señor presidente de nuestra querida concejal Tatiana Doros. Muy buenos días, alcalesa, a los señor alcaldesa, compañeros concejales, señoritas candidatas a nuestro pedazo de del señor Moscachi, a los medios de comunicación, a los queridos familiares que le dan apertura y el valor para que ellas participen, tengan este nuevo reto de sus vidas. Quiero decirle a cada uno de ustedes el mejor de los éxitos. Esta mañana Moscachi se sintetiza no solamente de la belleza física no la capacidad intelectual de, de la cual de las Bocachetas estamos hechos un evento de un evento como este es como un evento de deportivo en la cancha, cada vez mejor mis deseos de felicitaciones para cada uno de ustedes y éxito muchísimas gracias <túrbale> muchísimas gracias por el profesores en los y los encierro primero quiero dar gracias a Dios por encarnar la belleza de la mujer moreñeña en estas bellas flores. Vamos a ponerlas, ¿no? Desde que dice, que la que me también familiares. A los familiares que lógicamente dan la oportunidad, pero bellas reinas o candidatas. Me van a quitar algunos, pero esto voy a decir. Sabemos que para estar ustedes acá, hay un ser. Quiero aprovechar este espacio en esta trascendental mañana, cuando nos aprestamos a celebrar los 26 años de esa emancipación política y administrativa de este gobierno cantón de los cantos, los seis. Quiero dar un abrazo fraterno, porque soy admiradora de la mujer, pero de la mujer es malo. Quiero felicitar a mis compañeras, madres, que todos los viernes, en aquel momento, nos en este espacio para sacar la oportunidad y trabajar con este comunidad. Para la señora de la María Cristina Bolívar Gutiérrez, para mi compañera Germán de Cuello, para mi compañera Tatiana Danosa. Vamos a brindarles fuertes en los esa felicitación para estas hermosas. Madres de las candidatas y para cada una de las madres del cantón Bucacho, provincia y país. Retorno a este tema que me permite ¿no? felicitar a esta noche tierra, ferme, productiva, de hombres, mujeres, ángeles, trabajadores y emprendedores. Ustedes, que son el fruto de esta hermosa tierra, la belleza que en Mañana, con ese cargo de dedicación y esmero para hacer ustedes designadas las soberanas de este Todas merecen ser las caídas, pero como sabemos, una de ustedes será la inmensa por sus cualidades, su, su entendimiento, su capacidad y inteligencia. Es por ello que le agradecemos a ustedes también que se homenaje en esta en fecha donde son o van a ser presentadas a la comunidad de tanto Bocache como las candidatas a reino de este sublime doble no con los Felicidades, que Dios las colme la bendición y proteja a cada uno. Y recuerden, recuerden que cada una va a demostrar su capacidad, que uno va a ser herida. Y tenemos que aprender muchas veces a respetar esa decisión. Felicidades chicas, y reitero que Dios las cueda la bendición y protección y el camino para la reina de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera Sí, sí, sí. Concejal mañana Muy buenos días. Dándole gracias a Dios por permitirme estar compartiendo esta mañana con ustedes, señora la queridos que yo compañero madre, para representante la de las bellas ¿Sí candidatas que tiene en nuestro De verdad que me llena de orgullo ver a estas niñas aquí a representar a nuestra. Esperamos a la niña, al máximo, no sé qué le ha pasado, pero igual, es una de las candidatas más que tiene nuestro cantón gacha. Bueno, no me queda más que agradecerles estar aquí con ustedes. De verdad, todas se merecen ser reinas. Pero, tienen que verte? Como siempre, todas se merecen ser reinas. Bueno, aquí tenemos nuestra candidata una muy ya. Bienvenida bien, a la señorita. Desearles suerte a todas, que Dios me bendiga, que la veniendo al Señor, el señor Isacar, y a la Señora Mareza, que pueda hacer que alguna de ustedes tenga ese apoyo de poder trabajar aquí, dando la mano como siempre yo lo he dicho. La unión hace fuerza y la queremos aquí a ustedes. Gracias, que Dios me bendiga. Cerramos este bloque con la intervención del concejal Primero, bueno, buenos, buenos días a todos y a todas. Eh, quiero empezar saludando a las madres, a la familia de eh, las queridas candidatas, a las empresas y personas que apoyan eh, con su respaldo. A, a las mismas, a los medios de comunicación, a los compañeros y compañeras profesionales, a la ciudad alcaldesa. Para nosotros estas fiestas es son distintas. Estamos saliendo de una etapa difícil que es la pandemia. Durante estos últimos años, pues la elección Durante los dos primeros años no hubo elecciones buenas. El año pasado hubo una que de alguna forma fue un poco cerrada por el tema de la pandemia. No fue, más abierto, donde puede llegar mucha gente. Aspiramos que este año venga toda esa gente que, que, que siempre nos ha acompañado, que venga gente del vecinos, que venga gente, la gente que viene de Guayaquil justamente para la fiesta de Bocachet y que ustedes ese día se luzcan, se luzcan, porque yo estoy completamente seguro que lo van a hacer. Eh, deseándoles el éxito, deseándoles lo mejor, felicitarlas por la puntualidad. Mantengan esas características porque una regla es la primera que tiene que estar presente en todos el mundo. Así que espero que se cumpla esa condición y de esa manera ustedes puedan pueda disfrutar de esta bonita experiencia. Esta experiencia les va a ayudar a hablar, les va a ayudar a conocer, les va a abrir los ojos, se van a dar cuenta que Moncache tiene muchas cosas bonitas y autoridad autoridades también están dispuestas a ayudar eh, don Mario ya hizo una propuesta de cómo eh, eh, poder incorporar a, a, a la ganadora a, a, a que venga a trabajar con nosotros. Y de mi parte quiero expresar el apoyo a las personas que a la ganadora. De alguna manera, con esto en la ese contingente, ese desayuno, ese acompañamiento en algún proyecto que ustedes tengan o quieran presentar aquí en esta edición para Juan y que, en parte, felicitaciones a la obras de siempre y que le la mejor Juan Adrián. De inmediato vamos a dar inicio a la presentación de cada una de ellas, como dijimos antes, indicando sus datos y a la organización o institución que representa. Y empezamos con la candidata número uno. Buenos días, a todos los presentes. Mi nombre es Graciela Giovanna Pujol pues Navarro. Tengo diecinueve mucho orgullo, represento al recinto de los rayones y la finca gratuita de Veritas. Muchas gracias. Presentación de Un servicio de comodidad a todos nuestros hermanos mocacheños, como es Ricky Mocache Express. Muchas gracias. Uh. Continuamos con la presentación de la candidata. A la... Muchas gracias. Aplausos. Continuamos con la presentación de la candidata número 4. Buenos días, autoridades municipales, querida alcaldesa María Cristina público virtual y público presente. Mi nombre es Dalí Lindayana Benalcultable. Tengo 20 años de edad. Curso el cuarto semestre de la carrera de ingeniería forestal en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y tengo el honor de representar con mucho orgullo al recinto Sábado de Arriba. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de la candidata número 5. Muy buenos días a todos ustedes, señora alcaldesa, concejales, personas presentes y queridos medios de comunicación. Como también nos saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de las distintas páginas. Mi nombre es Rosa Leudela Zaurano de Maez. tengo 20 años de edad. Curso el segundo año en la carrera de comunicación social en la Universidad de Babauer me orgullece esta mañana estar como una candidata más a reina de nuestro hermoso muchacho representando con la cabeza muy en alto a mi querido Barrio Guerrero y asimismo a los hermosos hombres y mujeres de la casaca roja como lo son el cuerpo de modelo de nuestro cantón. muchas gracias presentamos a la candidata número 6 20 años de edad, he aprendido que para triunfar en la vida se necesitan de tres cosas: constancia, fe y disciplina. Para mí, el reinado de Bocache no es el final del sueño, sino el inicio de una nueva vida. Muy buenos días, autoridades presentes, público virtual invitados. Gracias por el saludo de parte de quienes hablan. Soy Diana Alina Silva Mendoza y para mí es un privilegio poder participar como candidata reina de mi querido Cantón y a la vez me representar con orgullo sencillez y responsabilidad. a mi bello recinto la angustia y a la vez a una de las mujeres más destacadas en el área de la salud como es la doctora Ligia Santos. Muchas gracias. Cerramos el bloque de presentación de nuestras nuevas candidatas con la candidata número los... 5. Muy buenos días, señora alcaldesa, autoridades presentes, prensa y público presente. Mi nombre es maría Arianna Comentera Almache. Tengo 19 años de edad. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Salesiana de Guayaquil. Y para mí me honríese de representar a la urbaniza mocacheña en investimenta, quien es la señora Betty Silva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación de cada una de las siete hermosas candidatas que este año disfrutan el reinado de Mocache. De inmediato se va a proceder a la colocación oficial de la vida que la consagra con candidatas a cada una de ellas. Iniciamos con la candidata número uno le el de la señora alcaldesa María Cristina. Tenemos ya se la candidata número uno. El señor vicealgrado de de Suárez, con la simbola, a la candidata número 2, ahí tenemos ya oficialmente a la candidata número 2. Thank Gracias a todos nuestros amigos, internautas, seguidores del día. En este momento, Oscar se cumple 26 años este 28 de mayo. Previo a ello, eh, se hace la presentación oficial de las candidatas a reina y el 14 de mayo, es decir, ya el próximo, el próximo sábado en la noche de mañana en 8, podríamos decir, es... El evento galante de la elección y coronación de la reina. Igualmente estaremos llevando en vivo la elección de la reina de cantón. de años será el 27 de mayo. bueno, queremos decir que el evento de transmisión en vivo será también por la señal de diario al día. Así que, eh, conectarse. El día a quienes le interese llevar a conocer un poco más, seguir, quienes no pueden asistir de forma presencial, pero estaremos llevando todos los detalles de forma presencial la elección. Igualmente vamos a elegir a la virtual a través de la página de diario familiar Así que alertamos ya a cada una de las candidatas, familiares y amigos, a darle un like, eso sí, bajo un reglamento. No se van a permitir votos, votos ni cuentas en spam sino cuentas verdaderas, un poco más en el tema de redes sociales. Bueno. Sí Bueno, así ha terminado la presentación. Colocación. La candidata van a posar en este momento el para los miembros de la prensa que están recogiendo las incidencias de este evento, con el cual de manera oficial son presentadas a las autoridades, a la ciudadanía. Aquí tiene Bocache a las siete guapas candidatas a reina del campo. El evento que se desarrollará el próximo sábado 14 de mayo a partir de las 20 horas en el Polideportivo Municipal. Bueno, así amigos, un poco para identificar quiénes son las bellas candidatas a reina del cantón Mocache y este 14 será la elección de la reina, es decir, el mañana en 8 ella, de mañana en 8 por la transmisión de Diario El Día. Estaremos llevando en vivo como el siempre. El diablo, ellas podrán hacer un paseo para que cada uno de ustedes puedan observar el trabajo que han tenido desarrollando en estos ensayos. Y lo vamos a hacer en esta pasarela, se nos da un poquito de espacio a la prensa para poder movilizar y empezamos con nuestra querida, solamente es un paseo que te estás haciendo, nuestra querida candidata número uno, fuerte los aplausos para la... La candidata número uno. Aquí tenemos la participación de esta bella jovencita. Que el día de hoy ha recibido la cita que la consagra oficialmente como candidata a. Tenemos también ya la candidata ¿no? Candidata número 6. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! que usted interese y pueda proclamar a la sobrada del montón vamos a hacer en este momento una foto en compañía de las autoridades eh, si nos den un poquito centrar, por favor Les pedimos disculpas a las mamitas por favor señorita señoras señores, solo un momentito para proceder para proceder Hacer una fotito, una fotito oficial con los señores, la señora Jardesa, por favor, en el centro, y los señores concejales. En este momento procedemos a hacer una foto oficial con todas las autoridades del cantón y las candidatas, todas estas imágenes las podrán encontrar en la página de redes sociales Alcaldía Mocache. Muchísimas gracias. Luego de esta presentación oficial, de verdad puede tomar asiento cada una de las candidatas. Tomen asiento, por favor. Voy haciendo, por favor, las autoridades las caminatas. La señora que reza, ha previsto, en esta mañana, compartir, compartir unos exquisitos bocaditos con ustedes y con la persona que nos acompaña. De inmediato le pedimos a compañeros que nos están apoyando, pasar por favor las bateras y las bebidas para que puedan degustar tanto las autoridades como las candidatas. Muchas gracias. Ha sido todo lo que se ha presentado en el tema de la. A nombre de la señora Alcaldesa, a nombre del señor de Santiate, señores concejales, pues vamos a compartir. Vamos a compartir en este momento unos bocaditos, por favor. Lucy, trae la bandejita y por favor. Pregunte.